Hola niños, somos Sonrisa de Títele. Y les quiero contar que en este momento mi hijo, el Benja, está buscando los huevitos de chocolate. Vamos a ver cómo le va. ¡Ay, aquí hay uno! A ver, encontré un huevito. A ver, veamos por acá. ¡Aquí hay uno! A ver, veamos por aquí, ¡Ah, oh, aquí está! Mira, mamá, encontré muchos huevitos. Ay, mamá, se me cayeron los huevitos. Ay. Ay, Benjamín, tranquilo. Tengo un plan. Ah, vamos a comer plan! No, vamos a hacer un canasto para que así puedas guardar todos tus huevitos de chocolate. Ah, sí, qué entretenido. ¿Y cómo lo haremos? Muy fácil. Para hacer nuestro canasto de Pascua necesitamos los siguientes materiales. Dos platos de cartón, corchetera, pegamento, tijeras, goma eva, un marcador negro, perforadora y un pedacito de lana, cortamos un plato y lo unimos con el otro de modo que haya un espacio para guardar los huevitos, corcheteamos el borde de ambos platos, pide ayuda a un adulto, cortamos y pegamos la nariz de un conejo también le haremos unos largos bigotes, ahora dibujamos la boca, los dientes y los ojos del conejo y le pondremos unas grandes orejas brillantes Luego haremos dos agujeros con la perforadora y amarraremos un trozo de lana para poder sostener nuestra linda canasta. Ahora podré guardar todos mis huevitos. Qué bueno, ¿Eh? Benjamín. A ver, contemos los huevitos. 4 5 6 7 8 9 me falta un huevito. ¿Mamá, tú lo viste? ¡Uy! Uh -uh. oh, ¡Te lo estás comiendo! ah Jami! ¿Cómo se te ocurre, no? ¿Qué? ¡Tiene que estar en el jardín! ¡Vamos ¿Qué? a buscar ¡Oye! ¡Oye! ¡No, mamá! ¡Espérame! ¡Mamá!